El proyecto Fútbol Transparente es una iniciativa que han desarrollado tres organizaciones desde eh, finales del año 2015. Esas organizaciones son la eh, Fundación Foro Nacional por Colombia, eh, Fanbox y la Corporación Transparencia por Colombia. Bueno, la iniciativa tiene dos puntos de partida muy importantes. El primero es el reconocimiento del fútbol como bien público. Eh, el fútbol es un deporte, eh, pues no solamente practicado por muchísimas personas, eh, sino seguido por miles de personas más eh, que están eh, involucradas, eh, muchas de ellas de manera casi cotidiana, eh, a través de eh, medios de comunicación, de participación eh, en ir al estadio, de estar atento a lo que pasa con sus equipos. Eh, en general, cuando hablamos de selecciones, pues mueve. Eh, gente de todo un país, etc. Eh, y eso es eh, lo que quiere decir eh, fútbol como bien público, es un, eh, un bien de todos, es algo que nos preocupa a un colectivo bastante amplio y que por lo tanto lo que suceda con él eh, debería responder a eh, no solamente los intereses de algunos eh, eh, dirigentes, patrocinadores, etcétera, sino en general eh, pues, a la sociedad en su conjunto. El segundo punto de partida de este proyecto es eh, la eh, puesta en cuestión que ha tenido eh, la institucionalidad del, del fútbol a nivel internacional en los últimos años a raíz de los escándalos de corrupción eh, que ha sufrido la FIFA eh, particularmente y que lastimosamente pues, ha tenido expresiones en eh, distintos países eh, ...que también eh, ha llevado a, a gente a ser investigada por presuntos casos de corrupción. Lo que pasa con esto es que eh, la corrupción ha llevado a una pérdida de credibilidad... ...y una pérdida de confianza en la institucionalidad eh, y en los dirigentes eh, del fútbol. Y en esa medida consideramos que es muy importante, volviendo a la idea del fútbol para todos que fortalezcamos el rol que tenemos distintos actores en promover que ese fútbol, que esa institucionalidad sea ojalá transparente y abierta para todos.